Mira, yo tengo preparado una cosita, Ángel, porque mira, me voy a poner para este programa contigo, me he preparado hasta una corbata, tío, porque hay que estar elegante. Porque voy a entrevistar a Ángel Calderón, oye, ya sabes que, bueno, tenemos amistad, sabes que, bueno, te admiro muchísimo y te apoyo muchísimo, ¿vale? Entonces, y aparte, ah, porque, porque, bueno, cuando nos hemos conocido ha habido esa conexión, ¿no? Aparte, no sé, yo siempre me he sentido muy identificado contigo porque, eh, bueno, porque creo que es un poco un reflejo en ciertos aspectos bastante parecido a mí, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo soy un tío de barrio, ¿vale? Eh, eh, de familia humilde, tú tienes familia que tu hermana tiene un, un bar, restaurante y tal, se ha dedicado a la hostelería y padres también, que en ese sentido para el tema de la comida en el momento se nos iba bien. Pero, pero, no sé, un tío campechano, muy normal, muy, ¿sabes? muy sencillo y entonces, quieras que no, pues eso, eso a mí, eh, bueno, me siento como identificado, ¿no? Es quizás muy similar a, a mi historia, ¿no? A cómo yo, yo he evolucionado eh, bueno, y cómo he empezado ¿no? a, a, a, en todo esto. Entonces, bueno, Angelote, eh, sobre todo, cuéntame un, un poquito porque tú ahora tienes… Bueno, tu vida ya como profesional tienes tus sponsors, te dedicas eh, lo que es la palabra profesional expresamente a esto, únicamente a esto, ¿vale? Pero eh, cuéntame, cuéntame un poquito para que la gente lo sepa, ¿vale? Que, que vea los principios eh, porque yo sé que tú has estado repartiendo con un camión, ¿vale? ¿Cómo compaginabas eh, todo esto? Y cuéntame un poquito los inicios tuyos cuando eran tiempos más duros, ¿no? Que tenías que combinar pues, trabajo con el ...con el, el, el entrenamiento, la dieta, todo. Pues fue unos años que yo, yo pienso, me miro hacia atrás... ...y hay cosas que digo, yo no sé ni cómo he podido aguantar... ...tanto tiempo en, en, en, pasándolo tan mal en el sentido de que... ...aparte de que estuve trabajando de, de repartidor... ...estuve también en la obra, en estas fábricas de madera... ...bueno, era una locura, tío... ...llegar a las 8 de la tarde a entrenar, reventado... ...del sol, de, de, de estar poniendo bobedilla... ...de comerte la comida fría... ...porque no había ni para calentarte la comida... ...entonces... ...he estado peleando tanto que... ...ahora... ...por poco que tengo... ...por, por, por, por poco que me den... ...es muy agradecido porque... ...me he pasado tan mal en el sentido ese... ...de decir, coño... ...he estado... ...currando, entrenando... Hasta, hasta, hasta, ...hasta las 10 de la noche... ...luego al día siguiente levantándote otra vez pronto... Entonces, todo eso, ahora lo agradezco en el sentido ese de que, joder, tío, ahora puedo vivir de esto, puedo disfrutar desde que me lo levanto hasta que me apuesto Y quieras o no, pues, te agradeces, ¿sabes? la pues, historia. Sí. Sí. Raúl. Bueno, bueno, estoy oyendo muy atento a Ángel y la verdad que, coño, me está encantando y me estoy, quedando, me estoy quedando flipado porque, joder yo no sabía esa faceta, yo igualmente era repartidor de, de, de cerveza y trabajaba en la, en la construcción y, y, y oyéndolo digo, ahora sé, por, ahora sé por qué está donde está, simplemente ya no por el trabajo, sino porque sus huevos se lo merecen, o sea, como persona sin ninguna duda. Y mira, la verdad que me, que me gusta bastante. Mira Ángel, yo te quiero hacer una pregunta muy, muy, muy sencilla y es que, Obviamente, el, el competir en un Mr. Olimpia y además en los puestos que, que estás llegando, joder, requiere una presión bastante alta y sí. además, y además eh, requiere que prácticamente termines un Olimpia y te pongas a trabajar ya, no tienes mucho tiempo de, de descanso. Entonces, eh, mi pregunta sería más bien eh, a cómo, cómo enfocas... Eh, ese poco tiempo, porque en realidad es muy poco tiempo, aunque no tengas este año eh, la proyección de hacer campeonatos entre medio hasta la Olimpia, pero al final es muy poco tiempo porque tienes que intentar ganar masa muscular e eh, eh, ir pleno a la Olimpia, o sea, que al final es poco tiempo. Al final, el, el resultado de esto o sea es cómo, info cómo enfocas todo ese tiempo si te mantienes en definición eh, mejorando la calidad o te da tiempo a hacer un volumen. Eh, y el hecho es que si, ¿cómo llevas esa presión? Si nos queda Ángel para rato. Hombre, eh, la categoría 212, como tú sabes, son 96 kilos. Y este año, bueno, el año pasado ya me costó darlo. Porque, yo que no sé, el, el tiempo pasa, el músculo crece y, y cada vez cuesta un poquito más para los 96 kilos. Entonces lo que estamos viendo es que el volumen tampoco tiene que ser un volumen... Guay exagerado, porque es que luego cuesta eh, más, no a los 96 kilos. Entonces mi volumen, que ya que no, tampoco es que me hace mucho que ponga muy, ¿sabes?, muy, con muchos kilos. Intentamos claro. llegar a 108, 109, intentar mantener esa, esa calidad muscular con esa piel que no se vaya mucho, de, a, para que luego, eh, a la hora de empezar uh -huh. a apretar y a definir, que no nos cueste tanto. Porque mm. ya te digo, cada vez cuesta más dar los 96 claro. kilos, ¿sabes? Uh -huh. Decía, no, no, no, no. Por ejemplo, la, esta última competición que hice en Open, a, al salir con esa, esa facilidad de decir, coño, no tengo que dar los 96 kilos, parece que la puesta a punto fue mucho mejor, fue como más relajada no tener que dar ese peso, entonces solo es a base de espejo, que no se vaya al punto, salir duro, seco y, y, y, y, y con ese bombeo, entonces parece que sea un poquito más cómodo un poquito más cómodo en ese sentido Ajá. no sin ninguna duda yo mi opinión es que la es la mejor es la mejor estrategia y después en eh, lo que es en tamaño y masa muscular creo que bueno se te ve sobra hoy se te ve y se te ve ahí el conjunto de los cinco primeros ya creo que es pulir sí. separación y demás así que bueno, eso, ya... es, eso, es, eso es sergio eh, qué pasa ángel cómo estamos tío o sabes que va, siempre es un placer estar contigo a ver, eh, aquí eh, los únicos que hemos competido contigo hemos sido eh, Robert y yo. Él en, el, en tu debut en ICDB, antes eh, de la división, y luego yo. Y a mí hay una cosa que siempre me llamaba de ti la atención, y me sigue llamando la atención, es que me acuerdo cuando salí, hace, hace muchos kilos de esto, que, que, que me acuerdo que el primer año que saliste, que arrasaste en ICDB, me acuerdo que te decían, bueno, está muy fuerte tal, pero el me lo lleva un poco distendido, Vas al de Europa el año siguiente, el abdomen estaba remetido, que parecía que ya sin comer un mes, y ganas sí. el de Europa. Eh, eh, vas luego, eh, te dicen, bueno, el abdomen lo ha remediado, pero la pierna tal, y al final ahora este año será la Olimpia con unas patas que te cagas. ¿Cómo enfocas cada año, tío, para ir mejorando esos puntos, esos puntos débiles y cuál piensas que es el punto que ahora te toca mejorar? Hombre, eh, las piernas yo siempre eh, ha sido mi punto de decir, cada año tengo que trabajarlas mucho y cada vez, contra más patas saquemos, mucho mejor. Siempre tener en cuenta, entrenando con cabeza, porque ya llega a unas edades que la, una lesión gorda te puede te puedes ir al carajo en estas competiciones. Porque ya vas arrastrando lesión y ya no entrenas igual, ya no es, es lo mismo, entonces siempre los entrenamientos hay que entrenar con cabeza. Entrenamos con kilos? Sí, pero... ...si no se puede llegar a esa repetición última... ...pues cortamos y, y a la próxima... ...entonces... ...la pierna siempre... ...he pensado que hay que mejorarla siempre... y eh, luego eh, la cintura... ...en la X... ...la X es un punto que... ...como que te va la cintura, luego en el escenario... ...es que no, no, no lo mismo... ...y más ahora con el, el, el, el... que quedó primero... ...con el que hace el, el, el vacío... ...que le dé muy buena X... ...entonces la pierna y lo que es la zona media... Hay que trabajarla mucho para que no se nos vaya. Y luego siempre la espalda. La espalda yo cuando llego a últimas semanas, e incluso últimos meses, eh, intento pues el miércoles que entramos a fuerza, el domingo me bajo, le empiezo con poquito peso, aguantando atrás, buscando los detalles, ¿sabes? Entonces son tres puntos que siempre los tengo en cuenta. La pierna, la zona media y la espalda. Una cosita, eh, Robert. Porque luego dicen que soy yo el que ronca, es tu perro, ¿no? Sí, ese es mi perro, sí, ese es el, el ronquido que se puede Pero estar escuchando el dufoque, el Dufour que se ahoga, que no sé qué, es tu perro, vale. Sí, sí. O sea, <risa> está sí, el bueno. tío como debe de estar ahí dormido y está bien, está bien, está, bien, está roncando, vale. Pues yo, a ver Ángel, yo te quería hacer una, una pregunta. Yo te empecé a conocer estando en AEF, compitiendo en la, en la federación AEF, que ahí lo ganabas todo. Y yo recuerdo que como te pasaste a IFBB, se decía mucho dentro de IFBB y tal, bueno, ahora tendrá que demostrar, es muy bueno, pero viene de AEF, ahora tendrá que demostrar lo bueno que es. Bueno, fíjate si lo demostraste es que tu primer campeonato, si no recuerdo mal, fue un Open que se hizo en Extremadura, que tú quedaste primero, Manuel sí. Cañadilla segundo y yo tercero. Sí. Y ahí ya pues ya demostraste esto porque yo creo que no has perdido nunca, que siempre has ido ganando hasta hacerte, hasta hacerte profesional. Yo, no sé, yo creo que en aquella época pesarías unos 82, 83 kilos, una cosa así aproximadamente, eh, por cómo estabas de grande y demás. Y yo te quería preguntar, hiciste... La verdad es que tu evolución, desde que yo te conozco, ha sido súper rápida y súper creciente. ¿Hiciste algún cambio en concreto en algún momento de tu vida que te hiciera crecer así? ¿O siempre te has ido preparando igual, pero... Por lo que sea, te has podido dedicar mejor en ese periodo en el que ya pasaste a IFDB y demás. Hombre, el cambio fue porque a mí siempre me ha llevado a Antonio en, en esas federaciones, que es para descanse. Y entonces, eh, no sé si sería por, por el cambio de preparador, porque ya cuando entré a me fui con Francisco Finn. Y entonces, eh, con Fran es, ha, sido, eh, ha sido algo diferente, ¿sabes? Porque Fran ha puesto a punto, en, en, en la puesta de escena, ¡buah! fue, yo creo que fue ese cambio porque esa piel esa piel de papel, salir tan criado eh, con ese bombeo y, y aparte eh, llevando la preparación muy bien, siempre comiendo bien, no pasándolo mal eh, yo creo que fue el cambio ese el, eh, el cogerme de eh, Frank y, y decir vamos a pulir tu, tu físico, porque el físico tiene para aburrir eh, eh, fue, pues eso, pues eso, pues eso fue a punto que hacer eh, fue cuando fue, ya salía, pues eso, creado. Sí, es que la gente no es consciente, pero el campeonato que yo hablo fue en el 2016, estamos en el 2022, o sea, han sido como que unos 15 kilos de músculo, hacerte profesional, ir a la Olimpia, todo eso en cinco años. O sea, sí. que es que eso es un ritmo eh, meteórico que quizás el único que te ha podido igualar eso eres tú, Paco. Yo creo que poca gente ha tenido esa ascensión tan rápida... Dentro del mundillo. Sí, bueno, realmente, realmente eh, lo paras a pensar y, y es súper rápido la, la, el ascenso, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eh, supongo que es el tema de la evolución es lo que te marca realmente el ascenso, ¿vale? Que vas evolucionando, vas cambiando, vas mejorando, vas metiendo carne y, coño, y, y, y vas participando y, y es lo que decimos. Y a veces tú mismo, por lo menos me pasaba a mí, no eres del todo consciente de, de la evolución que estás teniendo, ¿no? Porque claro. yo me acuerdo que, por ejemplo, en el mundial es como que, bueno, habíamos ganado el europeo, que era en casa, pero vamos a probar, vamos a probar a ver qué tal. Y te ves que, bueno, joder ganas. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Pasar al profesional. Y es como que te viene rodado, o sea, no es que tú elijas, ¿no? Y decir, hostia... Mm, tienes que ir superándote Y, y, y, y el ascenso es meteórico Y tenido ah, ángeles bo, Vamos, bo, bo, de hecho, bueno, de hecho, bueno, bueno eh... Paco, tú lo estás diciendo muy fácil Pero es que los dos sois dos superdotados, Es decir, ustedes dos, Ángel y tú No sois de, este, no de este planeta ¿Vale? Bueno, y Sergio y yo también, pero de otras cosas eh. Cuidado, tampoco me los eh. Sí, por eso lo decía Porque yo creo que ha sido Junto con Paco y Laura Trocuda, pero Laura Trocuda ni está aquí, es otra categoría y demás. Las, las ascensiones más rápidas que yo he visto de materia profesional, pero yo creo que, que vamos, que sí, que sin duda. De hecho, más rápida que la de Madelman, porque Madelman ya en 2016 también competía, pero no, no ha sido tan tan así.